Nosotros hemos planteado nuevamente la necesidad de transparencia y exigimos desde Podemos transparencia en todas las decisiones de la mesa, en todas las decisiones que tienen que ver con el gasto de los recursos públicos eh, y que tienen que ver con la necesidad y el derecho que tienen los ciudadanos a saber cómo se gastan los recursos y en qué, a qué se dedican los recursos. Lo que estamos poniendo encima de la mesa, y yo lo solicitamos por escrito, es que todas las decisiones que tienen que ver con viajes internacionales, cómo se realizan los viajes internacionales, quién los realiza, con qué sentido, con qué contenido, el objetivo de esos viajes, si esos viajes reportan o no a la ciudadanía. Queremos tener esa información y entendemos que los ciudadanos tienen derecho a conocer eh, todos estos datos. Lo hemos solicitado por escrito y la respuesta que nos dio la mesa, que no se debatió la Junta de Portavoces y lo trajimos a la Junta de Portavoces, fue eh, que nos lo han contestado por escrito, pues que es la mesa quien decide que eso ya lo sabemos, que es la mesa quien decide. Pero lo que hemos vuelto a poner encima de la mesa es que la mesa lo decide, pero queremos transparencia, los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto dinero hay presupuestado para estos gastos, para estos viajes, quién los está realizando, cuál es el objetivo. Lo hemos vuelto a poner encima de la mesa hemos dicho que no entendemos las respuestas que se nos está dando por parte de la mesa y que la Junta de Portavoces y los grupos parlamentarios tenemos derecho a conocer esta información. Y en esta ocasión sí que se nos ha contestado que se nos va a dar esta información, con lo cual ya la trasladaremos en cuanto la recibamos, de todas formas, realizaremos otra petición por escrito para que eh, toda esta información, además, se nos dé de manera desglosada y detallada, para que podamos hacer un análisis y nosotros podamos opinar sobre cómo se, se está realizando el reparto del de, eh, bueno, dinero de todos los españoles.